Luisa Fernanda, que no tienen ni idea. Es que tú también, Javier, te metes en cada lío. Mira que acercarte a los y ¿Qué quieres que haga, Luisa? ¿Sabes lo que quieren hacer ahora? ¿Quieren que la gente participe en la decisión de los presupuestos? Pero si la gente no tiene ni idea. No te preocupes que son cuatro gatos. ¿Seguro que son cuatro gatos? Sí, son cuatro GPs. Las cosas se hacen como Dios manda Como siempre, ¿no? Como toda la vida Con poca gente uh -huh. Con confianza Como cuando estaba el par oh. ¿Eh? ¿Dónde está el par? ¿Dónde? Bueno, como estaba el par, que estaban las cosas bien Estaban las cosas bien ¿Qué ha sido eso? A lo mejor no son cuatro gatos, Javier I'm destined I'm not time drama, time machine. I come back from the 70s to your future to break the scene. I'm no joke, I'm mean, mean, mean. I bring a dance that is electric, make you mean. Like an epileptic I'm not a time try From of space Now don't belong to the